Hola, qué tal mi gente linda, bella y hermosa, estamos en un nuevo episodio de Narrando, señores. Y en este día vamos a traer un video de los dos top jugadores que están en el Tuki Challenger. Ahora sí y ahora chido. sí viene lo chido, señores, porque vamos a apreciar jugadas buenas, maravillosas y muy bien ejecutadas de esos dos personajes como lo es Step y como lo es Rain señores son los dos que están arriba en la tabla del Tuki Challenger y no es por nada que están arriba la verdad es que juegan muy pero que muy bien eh, puedes aprender mucho de ellos los dos ya que son los dos mid laner Step también juega muchísimo lo que es mid y Tok eh, en cuanto juega Irelia, John etcétera de personajes y también Brain juega lo que es lo mismo, sería Idelia, Zyla, eh, y etc. también. Juega los personajes de Mira oh, Y aquí vamos a ver esta penta aquí que se hizo Stead hace poco en un rango de elo alto. Se hizo esta penta pentakill, y no en bronce, no en plata, no en ningún otro elo bajo, sino que se la hizo solo y gran. Maestro <túntil de> este <tupi> Y posiblemente Challenger Ya porque ya en este momento Preciso de este video Ya ha llegado a Challenger Gester. Es una locura La verdad lo que está pasando En este Tuki Challenger Que personas tan eficientes Para poder llegar A un rango de lo alto Y en este momento Vamos a apreciar la jugada De por qué llegan tan arriba ¿Por qué llegan tan rápido? ¿Y por qué se te dificulta a veces a ti llegar? ¿Y te quedas en un elo bajo? Y aquí está la razón. Esa es la sería la razón. Es la manera de que, en la que ellos juegan. Es la manera en que ellos se desenvuelven el juego. Mira cómo no desperdicia en ningún momento. Ahí pareciera que, bueno, pudo decir, bueno, ya la cagó, no hizo nada. Pero la verdad es que... Lo hizo bien, porque llevarse la primera sangre te da 400 de oro adicional. Eso es mucho farmeo, créanme. Es casi comprarte un ítem. O sea, una parte de un ítem. Y te daría muchísimo para poder ya comenzar a pegarle a los demás y darle madrazo. Mira cómo se sale de esa habilidad del Víctor. O sea, es sorprendente. Y lo termina matando... Aunque ahí, pues termina muriendo nuestro compañero Rey. Pero no importa. Sí, señores, porque ahora Rey viene con todo, señores. Ya aplicó los Jutsu secretos en la mano. Y vea, acá tenemos una liblan Blanc que dice: Si no me muevo, no me ven. Si no me muevo, no me ven, señores. Y ha funcionado porque nadie la vio. Nadie la atacó. Creyeron que era la copia. Fin te atrapé, esponja. Creyeron que era la copia, señores. Y ahí sale corriendo. Y se logra escaparse. Es que una Blan tiene mucho movimiento. Y mira, esa jugada, señores. O sea, donde le fuese salido ese Víctor, fuese contado otra historia. Y, y son esas las cosas que de pronto tienes que tener en cuenta para poder subir de él. Eh, tienes que cuando tienes la ventaja, tienes que marcar la ventaja, ser agresivo. No, otra vez la Liblan, haciendo de que si no me muevo no me ven. A la verga me voy. <ríe> sí, señores, porque es que la Liblan está jugando súper, no sé, es muy rara. Pero bueno, como les decía, esto tienes que saber marcar la ventaja desde un principio. Obviamente sin sobreextenderte mucho para no fedear al equipo enemigo. Pero también saber inclusive el daño de tu personaje. Este es uno de los errores que muchas veces se cometen en elos bajos. ¿Por qué? Porque no saben el daño que tiene su personaje, se meten a adiviar a alguien bajo torre. La verdad, terminan dando la kill. Y aquí hace nuestro amigo Rey algo que es asegurar la kill. Perdón, robar la kill. Asegurarla. Para él seguir feriándose y poder así seguir carreando al equipo. Aunque en esta partida estuvo todo muy parejo. De igual manera, lo hizo mal. O sea, la verdad, lo hizo súper. En esta podemos ver lo que sería una cuadra kill no legal. Ya que se hace 1 versus 3 en ese momento Mira, hay una escena aquí Donde se hace 1 versus 3 Con ese pinchazo desinfló a la LiBlan totalmente Con ese otro pinchazo de desinfla a la Poppy. Mira el Víctor, mira el Víctor lo que hace Miren el Víctor lo que hace Mira la vida que tiene, tiene mitad de vida Rein solo le queda 100 de vida Pero carga la E Y es una locura cura lo que se cura y lo que pega, hermanos, o sea, es superior a todo y va bajando, se recupera un poco, la intersectan y ahí creo que tenía, mira, mira, hermano hermanos, que eso es de otro mundo, eso es espectacular, o sea, tienen, tienen, no sé qué, qué tipo de manos usan, señores, pero yo quiero comprar esas manos también porque yo también quiero subir de elo, quiero salir de los helos bajos, de los troles. Y mira, que me toque este tipo de gente sería lo mejor. Entonces, señores, eso es lo que necesitas hacer para poder llegar a Challenger. Practicar las mecánicas, y tener control del mapa, marcar la presión siempre que sea necesario. No sobre no hacer teamfights innecesarias. eso se le llama estrategia. Y así como esta, que se le llama estrategia, sale corriendo. Y bueno señores, o sea, vamos llegando a nuestro final del video, este video es muy corto pero preciso de las jugadas maravillosas, mira eso, se desimpló señores, así que bueno, si te ha gustado el video hasta eso, que se llama, narrando que estamos haciendo esta nueva serie, por favor déjamelo en tus comentarios, hacemos stream todos los días también por la plataforma azul, por las plataformas y pues bueno aquí estamos para ayudarte cualquier duda pregunta puedes dejarla en los comentarios dale like suscríbete al canal y nos vemos en una próxima entrega ya estás listo Juan Carlos bienvenido a la